Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que muestro 10 lances de 10 el 5 estrellas que han sido batidos en 20 días. Hay que reconocer que esta nueva reserva tiene una genética magnífica. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente vemos un grupo de guapitis. Vamos a ver Vamos a desplazarnos Que tenemos allí una estrella Dos estrellas, una hembra Y ahí tenemos un cinco estrellas Tenemos un cinco estrellas agachado Voy a intentar a ver si lo puedo pegar en la columna O a ver si se levanta un poquito Mira, está muy arriesgado Nada, se mueve No tengo tiro Voy a ver si me puedo desplazar un poquito para coger mejor ángulo vamos a avanzar aquí, agachaditos a ver si tengo mejor ángulo mira si sí ya lo veo allí ya lo veo allí a ver vamos a ver, ahí está apuntamos y disparamos le hemos dado la médula, veamos de nuevo el disparo madre mía veis el salto que ha pegado y ha caído muerto y ahora vamos a, a recogerlo pues nada ha sido un buen disparo veamos a ver la puntuación que nos arroja tenemos 99 con 61 de genética y vamos a ver los puntos de trofeo no los puntos de trofeo son 468 no es un trofeo muy grande pero bueno, os voy a mostrar el mapa para que veáis dónde ha sido dónde ha sido batido en esta zona. Y vamos a continuar con la caza. Vamos a mirar allí enfrente. Que suele haber buenos rebaños. Mira, allí tenemos... Nada. Un 5 estrellas, tenemos. Hay un 5 estrellas que está un poquito ahí agachadito. Vamos a ver si hay alguno. Pues nada, ya tenemos el 5 estrella que está tumbado. Vamos a coger nuestro 338. Apuntamos y venga, disparamos a muerte súbita. Veámoslo de nuevo. Eso es un corazón. Veis como salta y cae muerto el animal. Así que venga, ahora tenemos que dar toda la vuelta para poder recogerlo. Vamos a seguir mirando por subir algún otro por aquí. No, no hay nada. Pues nada, vamos a por él. Ya lo hemos recogido un doble pulmón, como ya he dicho, y vamos a ver la genética que nos arroja nuestro animal. Tenemos 95 con de genética y a ver los puntos 481 una puntuación magnífica. Vamos a ver las cuernas. Madre mía, qué cornamenta tiene un animal precioso. Ojalá pudieran poner aquí un animal de estos albinos o, o melanítico, que sería sería maravilloso. Bueno, y como siempre, vamos a disecarlo. Y ahora os muestro el mapa para que veáis en la zona en la que ha sido abatido. Pues vamos a seguir con la caza. Vamos a mirar un hábitat que tengo localizado. Que tenía un animal cuatro estrellas. A ver si localizamos alguno interesante ha crecido nuestro 4 estrella 5 mira tenemos uno de una estrella aquí tenemos los elbosica vamos a ver no veo, mira ahí tenemos uno de cuatro estrellas también no, veo, no creo que haya crecido pero bueno de esta manera vamos a llamar por subir a alguno porque no tenemos mucha visión cogemos nuestro reclamo llamamos y a ver si viene. Creo que no ha crecido de cuatro estrellas. Pero bueno, vamos a, a seguir mirando. y Mira, ahí tenemos uno de cuatro estrellas también. Tenemos dos de cuatro estrellas. Así que vamos a mirar. A ver si hubiera por aquí alguno más. Viste, aérea. No vemos nada. pues nada, vamos a seguir llamando. ya o sea, tenemos dos animales de... Cuatro estrellas hay volvemos a seguir observando, ahí tenemos el de cuatro estrellas. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas, ahí detrás tenemos un 5 estrellas, señores. Tenemos un 5 estrellas ahí detrás. Pues nada, vamos a tener que a ver si lo localizamos. Cogemos nuestro rifle. A ver si lo veo moverse. No viene. Cogemos de nuevo el reclamo. Vamos a llamar a Sebes y Bajara. Ya o sea, tenemos dos animales de cuatro estrellas y un animal de cinco estrellas. Nos acercamos un poquito para ver que lo escuche mejor. Esperamos que termine la barra del desplazamiento de la llamada para que no se nos asusten. Seguimos avanzando, agachado, despacito. Venga, vamos a hacer la llamada ya que he terminado. Ya ver si saliera de detrás de, de los árboles y podemos hacer el lance a cinco estrellas. Ese es uno de cuatro. El de cinco estrellas está ahí detrás. Todavía no se nos mueve, vemos el de cuatro. Vamos a ver, cuatro estrellas. Cinco estrellas, ahí está. A ver si nos, se nos acerca. Sí, si nos está acercando el de cinco estrellas, va contestando al reclamo. Ahora sí, cogemos nuestro 338, calibramos la distancia, vamos a ver, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, veamos de nuevo el disparo, le hemos dado en un pulmón, me no ha pegado un salto, sale el animal corriendo, a ver hacia dónde va, lo tenemos ahí vamos a marcar el sitio nos no sé si donde dónde cae no sigue avanzando pues nada, vamos a, a ver marcar la, la sangre y vamos a, a recogerlo ya lo hemos recogido efectivamente le hemos dado en un pulmón tiene 92.09, una puntuación bajita y vamos a ver la, la puntuación de trofeo 471, sin embargo la puntuación está muy bien, me satita. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido y continuamos con la caza. Vamos a vigilar otro brevadero que tenemos ahí enfrente. A ver, mira, tenemos una estrella... Un no, 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas ahí enfrente. Así que vamos a coger nuestro rifle, calibramos la distancia. A ver y vamos a disparar, respiramos un poquito y disparamos veamos de nuevo el impacto le hemos dado el doble pulmón, el salto que pega el animal y nada, vamos a, a recogerlo en fin, desde luego que esta zona es buenísima para los animales con buena genética ya lo tenemos aquí, efectivamente le hemos dado en el pulmón y un hígado 99,61% de puntuación y vamos a ver el trofeo que tiene 468 sin embargo es un poquito bajito eh, los puntos de trofeo pero en fin así que vamos a disecarlo a os voy a poner el mapa para que veáis en la zona en la que ha sido abatido pues nada continuamos con la caza he regresado a este rebaño que aquí abatí un 5 estrellas había dos animales 4 estrellas habéis crecido mira ahí tenemos un 5 un estrellas uno de los cuatro ha crecido vamos a coger el reclamo lo llamamos para que se fije en nosotros y se dirija hacia aquí vamos a ver nada sus son 3 estrellas ahí está bien andando pues nada vamos a coger el, el 338 vamos a apuntar viene andando hacia nosotros tranquilito vamos a respirar apuntamos y disparamos ese animal está muerto por el corazón. vamos a ver la repetición madre mía como ha caído pues nada vamos a, a recogerlo desde luego que este rebaño era magnífico mate un 5 estrellas había dos animales cuatro estrellas y uno de ellos ha crecido vamos a ver la puntuación que nos arroja, no, me lo hemos dado en la arteria y en el, y en el pulmón. Tenemos 93,67 y tenemos 476 de puntuación. No está muy alta, pero está muy bien, desde luego. Así que os voy a poner otra vez el mapa para que veáis la zona. Os recomiendo que bajéis a esta zona del sur y seguimos cazando. Estamos aquí en un laguito que está un poquito escondido, tenemos ahí un rebaño, vamos a acercarnos despacito, vamos a ver que hay aquí, mira, un 5 estrellas, tenemos otros cinco estrellas, aprovechando que el aire viene de cara nuestro, no nos ha detectado, cogemos nuestro rifle, calibramos la distancia, apuntamos a lo que está viviendo y disparamos, ha caído, y eso le hemos dado por lo menos corazón o, o doble pulmón así que vamos a vamos a recogerlo pues ya lo tenemos aquí y a ver la puntuación que nos da 90 con 79 un animal viejo y a ver los puntos de trofeo vemos ahí no ves 90 con 79 ese animal estaba a punto ya prácticamente de morir y la puntuación de trofeo bueno vamos a ver las cuernas desde luego las cuernas son amplias y muy bonitas ¿eh? y en fin vamos a ver lo, los puntos de trofeo que nos da 465 lo disecamos y os pongo el mapa para que veáis dónde está el lago que podemos llegar desde el campamento y seguimos cazando volvemos otro de mis lagos fetiche aquí los animales se comportan muy bien y crecen mucho mucho porque tiene una genética muy buena, ahí tenemos ya otros 5 estrellas, otros cinco estrellas, pues nada, vamos a llamarlo con nuestro reclamo para que vengan, desde luego yo creo que es el reclamo más efectivo que de los que hay, este de, de los guapití y el de los, de los depredadores, cuando está la liebre, la liebre chillando, mira ahí lo tenemos... Se nos acerca otro, pero bueno, tenemos localizado... Sí, ya viene andando, ya viene andando. No, se nos ha quedado ahí. Se nos ha quedado, está haciéndose el remolón, pero bueno. Desde aquí yo creo que, que tengo tiro. Voy a coger, calibramos, está ahí tranquilo, apuntamos y disparamos. Le hemos dado un poquito esquinado, veámoslo de nuevo. Pues yo creo, que ha caído, ¿eh? yo creo que ha caído de golpe, pues nada, vamos a, a recoger a nuestro animal y vamos a ver su puntuación y su genética. Madre mía, le hemos dado en el corazón y eso que estaba esquinado tiene una cuerna muy bonita. Desde luego esta función para ver el animal así es, es maravillosa y ahora sí vamos a ver la, la puntuación que nos arroja. Le ponemos las distintas capas, vemos su cuerna hacemos una captura para subirlo a ver qué postura vamos a dejar, yo creo que esta posición está bien hacemos la captura y ahora sí vamos a ver su genética tiene 97,80 y luego tenemos 461 puntos, desde luego son animales con una genética muy buena y yo me alegro mucho porque como se reproducen tanto, pues la verdad que estoy consiguiendo muy buenos animales cinco estrellas en esta reserva. Mucho más que en, que en las otras dos. Pues como siempre, desecamos nuestro animal y os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido, dónde ha sido abatido. Pues nada, seguimos cazando. Regresamos a nuestro lago, donde tenemos aquí... Un bebedero de Sica y otro bebedero de Guapití, pero de luego el bebedero guapiti es maravilloso. Vamos a mirar, a ver si vemos alguno, no vemos nada. Es la hora correcta, mira, ya vemos un dos estrellas, un maduro, dos estrellas, no nos interesa. Una estrella, un animal joven, seguimos avanzando, despacito nos acercamos un poquito más para tener mejor visión podemos ver un animal de una estrella la un 5 estrellas, tenemos ahí otros 5 estrellas pues nada nos vamos a acercar un poquito más despacito, así agachaditos hasta tener una una buena visión y tener el tiro limpio seguimos avanzando echamos otra mirada a ver si nos localizamos a nuestro animal a ver Sí, mira, ahí está tranquilo, tenemos buen tiro, pues nada, vamos a coger nuestro rifle, calibramos la distancia, lo vemos ya que está bebiendo tranquilamente, respiramos, apuntamos y disparamos. Ha caído muerto, doble pulmón o corazón, veámoslo de nuevo, madre mía como cae, y nada, pues vamos a, a recoger nuestro animal. Sale el rebaño corriendo Los chicas que está la también Efectivamente un doble pulmón Vamos a ver La genética que tenemos en 98.96 Cada vez es mejor genética Y la puntuación la veremos ahora Primero vamos a ver las cuernas Muy cerraditas, muy bonitas Hacemos la captura Y ahora sí vamos a ver los puntos de trofeo 465 puntos Disecamos a nuestro animal Hacemos la captura lo disecamos y como siempre os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido batido pues nada seguimos cazando por esta zona de aquí abajo seguimos visitando nuestros abrevaderos ahí tenemos otro rebaño vamos a mirar uno de una estrella otro de una estrella uno de tres estrellas a ver ese que tenemos ahí detrás, si lo vemos. Un 5 estrellas, un 5 estrellas y ya con, con el pelaje casi blanco. Pues nada, cogemos nuestro 338. Vamos. A ver si tenemos un buen disparo. Nos desplazamos un poquito. Este que está delante se nos va a poner delante. Nos volvemos a desplazar, a ver si le puedo dar en la médula. A ver... Apuntamos, respiramos y disparamos. Vemos de nuevo el disparo. Yo creo que le he dado la médula, que ha caído rapidísimo. Está muerto, se ha quedado en el agua y ahora vamos a, a recogerlo. Ya lo tenemos aquí. Efectivamente, le hemos dado la columna vertebral. Tenemos 89 con 76 de genética. Y vamos a ver la, la puntuación del trofeo, 462. Los trofeos no son muy altos, pero las genéticas sí son muy buenas. Vemos cómo lo he dado ahí en el cuello. Vemos la trayectoria. Vamos a disecar el animal. Y como siempre, os voy a poner el mapa. A ver qué es aquello que está allí. No, no veo animales. Pues nada, os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Y seguimos cazando en tierras de Alaska. Tengo aquí un abrevadero, estoy escuchando movimiento, vamos a esperar, a ver si vamos a mirar por ahí. Mira, se están acercando, están muy cerquita, ¿escucháis los pasos? Pues nada, yo creo que me voy a tumbar, me voy a tumbar, porque si no me van a detectar. Mira, ahí tenemos un dos estrellas, un dos estrellas nada, me voy a retirar un poquito aquí para que no me vean. Ya se están acercando a beber, me voy a tumbar, me voy a tumbar, ya tumbado va a ser más difícil que me detecten. Vamos a ver lo que viene por ahí. Un dos estrellas. Una estrella, vemos unos cuernos grandes ahí detrás. A ver, tres estrellas. Otro dos estrellas maduros, adultos ahí tenemos unos cuernos bastante aceptables vamos a esperar que se acerquen no quiero moverme porque están demasiado cerca y se van a espantar madre mía que se van a poner encima míos a ver aquel de allí atrás si lo puedo ver... ¡Cinco estrellas! ¡Un 5 estrellas! señores tenemos un 5 estrellas nada cogemos el rifle y vamos a esperar a que se acerque vamos a esperar que se acerque lo tenemos ahí detrás está este delante no puedo disparar vamos a esperar que pase el rebaño y espero de que no me detecten y salgan corriendo porque madre mía están muy cerca muy cerca se nos ponen las hembras delante vamos a ver lo tenemos ahí Vaya se nos pone otro delante En cuanto se mueva este le disparo Se ha quedado solo un poquito rezagado Pues nada, a disparar Le hemos disparado, le hemos dado en el corazón Veamos de nuevo el disparo Ves la bala que impacta El salto que pega Disparo en el corazón Y se nos ha quedado ahí Pues nada, vamos a, a recogerlo Seguimos arrastrándose El rebaño que estaba al ladito nuestro sale huyendo ya nos podemos poner de pie y vamos a, a recoger a nuestro animal. Desde luego, mira qué bonito, qué lance más bonito. Que se nos han echado los animales encima porque el aire venía a nuestro favor, no nos ha detectado. Pues nada, vamos a coger la cámara para hacer una foto. A ver... Subimos un poquito... Me gusta hacer fotos de recuerdo de todos los animales Aunque no lo utilice para para el vídeo Puesto que está muy brillante Y va, se va a ver el contorno Y no me gusta cuando cuando se ve el contorno Pero bueno Eso es lo de menos Ya tenemos la foto Y ahora vamos a ver la, la puntuación que nos arroja nuestro macho ¿Veis? Le hemos dado en el corazón Tenemos una puntuación de 91,3% una puntuación bajita, pero bueno, todo lo que sea más de 90 es buena genética, para que cuando se regenere, crezca mejor, vamos a ver las cuernas, unas cuernas muy equilibradas, muy bonitas, ya hemos hecho la captura, y la puntuación que tenemos los puntos son 466 puntos, pues nada, disecamos nuestro animal, os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido, en estos laguitos que también tienen muy difícil acceso, y yo creo que eso es todo por hoy y voy a montar el vídeo. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.